¿Tú no sabes nada de eso? No, a mí no, yo no estoy por eso preso, a mí me agarramos un cuerpo activo. ¿Por qué te agarran a ti?